desmantelaron un centro de falsificación de tarjetas de vacunación en Santiago. Miembros policiales, adscritos a la dirección de Cibao Central de la DICRIM, junto al Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública, desmantelaron una red que se dedicaba a la falsificación de documentos, ocupando 26 tarjetas de vacunación falsificadas a nombre de igual número de personas. Eh... Bueno, aquí estoy. Okay. Okay, ahora sí. En dicho negocio quedó detenida la joven o mujer Charito Mackenzie Francisco, empleada del referido establecimiento, quien se le ocupó una CPU marca del color negro, así como 25 tarjetas falsas de vacunación. Las autoridades actuantes trabajan en la identificación y captura de los demás involucrados y quienes serían beneficiados con esta acción delictiva. En cuanto a la detenida y lo ocupado, se encuentran en el poder del Ministerio Público para fines legales correspondientes. Chivateados fueron eso. Ajá. Sí, claro. Eso fue chivateado. allá mismo se le tiran. Eso hay que darle una pela. Y hay que, ajá, una pela. Una pela se llama, darle una pela, no sinvergüenza. Eso era algo que se esperaba, esto de las falsificaciones de, de, sí. de tarjeta. Tú sabes que hay gente que no se quiere en vacunas, entonces esto ya era algo que se esperaba. La gente. Pa, pa, yo creo que ahí Tienen que ver médico también, porque obviamente tiene que ser una firma de. de, de no, ¿tienes? no, porque eso eso es relativamente fácil. El, el, el, la, la cuestión es que tiene un código de barra. Y si ese código de barra, yo tengo una tarjeta y tú tienes una tarjeta y ese código de barra da lo mismo, entonces hay un problema. Entonces okay. no creo que haya médicos ahí porque pero es relativamente fácil solamente por, y se inventan un nombre que sé yo qué un lote que sé yo qué o utilizan una tarjeta de otra persona verdad y y le dicen ah mira pruebo una tarjeta o sea, exacto le cogen el código eh, le toman una foto tú ves como sea ellos ¿tú sabes que aquí el dominicano cuando se mete en vainas malas no tiene eh, no, sí. no no no, no no tiene mucho ingenio para hacer las cosas mal para ser un delincuente dominicano no el terrible. dominicano siempre anda buscando la forma de cómo del palo y siempre se lo terminan dando a él <risa> <El palo. risa> yo pienso <risa> que debe ser una medida drástica la que se tome el que encuentren porque haga esta, usted sabe que estamos en un país estamos en un país que todo puede pasar de eso no es que diga. Porque en otros países con las leyes tienen miedo. Ah, no, mire, espérate, que esto es peligroso. Pasa esto. esto no puede no podemos hacerlo, pero aquí no sí. importa. Aquí la van a seguir haciendo donde quiera, con esta noticia se alimenta el otro y la van a seguir haciendo. entiendes? Entonces, el que agarren con esto deben tomar una medida totalmente drástica con ellos y darle por todos los lados y mandar la foto de ellos por todos los lados para que les dé vergüenza. Claro, Porque usted es lo que tiene que vacunar. Si no quiere vacunar, quédese en su casa, para que evite un contagio o, o evite la muerte. Correcto. Eso es lo que tiene que hacer. Mira, aquí dice que la falsificación de tarjetas PCR y también de las pruebas PCR, o sea, la tarjeta de vacunación y las pruebas PCR, eh, está penalizada con hasta 10 años de prisión, según lo establece el Código Penal en su, en su artículo 4, eh, 147. Dice aquí que como es un documento, eh, emitido por el Estado al, al tú falsificarlo entonces tú estás falsificando documentos del Estado y por eso pues entonces te puede caer 10 años de prisión por falsificar la tarjeta de vacunación y o la prueba PCR, esto lo dice aquí 147 del código penal, o sea aquí no estamos inventando de que, que esto fue ahora que al gobierno se le ocurrió no, no, esto está en las leyes de este país se castigará con la pena de 3 a 10 años a cualquier persona que cometa Falsedad en escritura auténtica o pública, lo dice aquí. Entonces. Y a la gente que encuentra con una tarjeta falsificada. No, también, por. O sea, Tienen que te, te, ser penalizados. Sí, pero ahí. O sea, desde el, mi punto de vista. Hay que ver el grado de participación de esa persona. Porque si esa persona está consciente. Porque se puede pasar tarjeta así de falsificación. Sin, sin, sin ser reales, ¿eh? Pero no, no, no, no, pero que si yo yo entiendo que si yo voy a un sitio que no, no, si tú tienes conocimiento, te pueden pasar una tarjeta falsificada. Pero cómo en un hospital, porque tú obviamente, tú vas a un sitio donde okay, se puede, sí, tú tienes que... cierto. obviamente los puntos clave de tu vacuna vacunar se sabe cuáles son. Entonces, si tú vas a buscar un sitio que tú vas conscientemente a buscar una tarjeta no. falsificada, y obviamente, si te vacunan y te ponen la inyección, tienen que darte una tarjeta real. Hola, estoy yo solo aquí. Hello, <risa> hello, people. No, ya <risa> no, lo, lo despierta rápido. en cámara a mí, los muchachones. No, lo no porque es de es, es es es más que, es que, es. que le tienen. Claro, es de, Yo todo, de eh más que le te... tienen. <risa> de la orden. Por está lleno de odio, Gasoy, con el muchacho. <risa> Dame aquí, Gasoy, mira. Yo lo que trato de decirte es que si... Obviamente no te pueden dar una tarjeta falsificada porque eso es para tú no vacunarte. Obviamente a una persona que se vacunen no le pueden dar una tarjeta falsificada tienen que darle una tarjeta real. O sea, si una tarjeta, claro. si una persona tiene una tarjeta falsificada fue porque no se quiso vacunar y fue a buscar no, su tarjeta. Entonces, tiene, ¿no? tiene, que, tiene que, tener una que darle unos buenos años. Tiene ¿no? que tener una pena, sí, claro. Una pena porque es, está consciente de que es la tarjeta falsificada. Y quiere burlar a la ley. Quiere claro. engañar al estado con una situación tan delicada como la pandemia, que todavía la tenemos, y que ya posiblemente ya el año que viene, pues, a, a puro <risa> no, <va. risa> no se va ahí no hay casas que no te dejan entrar como sin mascarilla sí. ni no. <risa> mi casa hay que hay sitios que no usted no pasa de ahí sin las mascarilla. así mismo.